queridos amigos sean bienvenidos a nuestro canal, el día de hoy tenemos acá un problemita gente con un Y7 2019 la cual tiene cuenta de Google Entonces yo les voy a enseñar a eliminarlo de una forma rápida y fácil gente, para eso tenemos que tener nuestra computadora instalado, los drivers que serían Qualcomm y si es que pues no pueden instalar por ahora gente los drivers en su computadora, vean un videito, busquen en YouTube gente, ahí hay todo, ahí pueden encontrar de todo. Y ahí lo van a poder instalar los drivers de Qualcomm, yo no puedo hacer ese video porque mi video sería bastante largo. Pero sí, les puedo dejar gente esta solución para el 17-2019, que sería más rápida que comerse un menú, listo. Primero gentita hay que descargar los archivos que yo voy a, voy a dejar yo en la descripción para que ustedes puedan obtener los archivos son totalmente gratis entonces por ejemplo acá yo ya tengo el teléfono bloqueado por cuenta listo gente hermosa yo acá lo tengo el archivo entonces que es necesario descargar desde la descripción de mi video para hacer el proceso acá gente vamos a extraer este archivo acá te va a pedir una contraseña obviamente yo lo voy a dejar ahí en la descripción ahí también lo pueden ver listo, una vez que han descargado esto te abrirá una carpeta gente, acá lo tenemos la carpeta, vamos a abrir esta carpeta este lo vamos a hacer vía testpoint, acá por ejemplo yo lo tengo ya extraído del archivo, y lo que me va a pedir es instalar drivers, como tú puedes ver acá, tenemos drivers qualcomm, pero en este caso ustedes lo van a instalar como ustedes deseen, eso yo no voy a tocar, lo que voy a hacer es ejecutar como editor jadeblech tool gente, este es un programita, ojo si tienen antivirus o por A o B, y su antivirus les reconoce como un virus este programita hay que deshabilitar, no hay problema no va a causar daños en su ordenador dice acá nos dice omitirle, vamos a dar gente acá este error vamos a esperar entonces que continúe el, la instalación del programa como ustedes pueden ver gente acá nos ha dado un error el antivirus, nos dice que se ha encontrado un virus, entonces lo que vamos a hacer es deshabilitarlo en este caso. Yo tengo ese not, este antivirus, y lo voy a instalar nuevamente. Lo voy a extraer el archivo nuevamente ya que ha borrado algunas funciones de Halblech. Vamos acá entonces. Yo lo voy a ver por 30 minutos. Listo, le vamos a encerrar. Acá se va a deshabilitar el antivirus. Nuevamente te vas, gente. Acá esto vamos a cerrar. Nos vamos a nuestro y lo extraemos nuevamente. Acá colocamos la clave, gente, y aceptar. Si a todo rápidamente este es un archivo pequeño, se va a extraer y lo vamos a instalar Habitage nuevamente, gente. Acá lo tenemos al tool, vamos a instalarlo entonces. Listo, ahí se nos dice que permitamos el editor. vamos a dar en next gente, next, acá le damos en omitir y esperamos que se termine la instalación entonces, listo gente ahí se ya nos ha finalizado la instalación, le vamos a dar en finalizar y ahora sí vamos a ir a nuestro teléfono, en este caso vamos a retirar la bandeja porque esto será un proceso vía test point y lo que vamos a hacer es abrir el teléfono, Listo, ahí ya se está ejecutando. Entonces, Jade Blech. Yo voy a destapar mi teléfono. Si no saben destapar, gente, les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Por acá, por la bandeja, vamos a sacar la bandejita. Entonces, acá vamos a retirar la bandeja del dispositivo. Sacamos esto. Acá donde te pide eso le vamos a dar en continuar. A ver, vamos acá primero al teléfono, vamos a abrirlo. Vamos a meter la uña por acá, gente. A ver. ¿Cuál es la más fuerte? Listo, acá lo tenemos. Abrimos toda la vuelta, gente, con cuidado. No vayamos a manobrar la pantalla. No vamos a manobrar la pantalla, gente. Hay que destaparlo con mucho cuidado abrimos toda la vuelta en este caso está prendido el equipo, pueden apagarlo normal, no hay problema ustedes listo gente, acá ya hemos retirado la placa, hay que tener cuidado con la huella yo voy a desconectar de la parte de acá gente listo, y lo que vamos a hacer es retirar esta tapita que tenemos acá el teléfono, esta tapa de acá entonces yo voy a pasar el video acá y lo voy a poner cuando ya haya retirado la tapa listo, como podemos ver yo acá ya gente retirado la tapita he sacado todos los tornillos y lo que vamos a hacer acá, gente, es desconectar la batería. Ya. Y volver a conectar. Listo. Ahora sí, gente, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Yo sé que ustedes van a tener una pinza. Todos los técnicos tienen una pinza. Listo, gente. Acá nosotros tenemos una pinza. Como les dije, hay que desconectar el dispositivo y volverlo a conectar. No hay problema. Bueno, les voy a explicar rápidamente cuál viene a ser el despoin. Cuáles son los puntos que ustedes van a tomar. Para hacer contacto y conectar a la computadora el puerto, en este caso viene a ser el puntito de acá más el de acá. A ver, tenemos uno acá y otro acá. Estos dos puntitos van a ser, gente, los de test point en este teléfono acá y para conectar a la computadora. Yo, una vez que ustedes ya hayan el dispositivo, vamos a hacer el test point. Ya les expliqué que viene a ser estos dos puntillos que lo tengo acá, uno acá al lado. Entonces, voy a colocar mi pinza yo ahí sin necesario, no es necesario mover, gente. La pinza ya que si no, no te va a conectar. Listo, ahí lo colocamos gente. Y lo conectamos. Si es que no te funciona gente, es fácil. Solo desconecta la batería. O no hay problema, no puedes también. Pero el teléfono debe estar apagado. Acá por ejemplo ya voy a conectar yo. Las dos puntillos. Más al test point. Como ustedes pueden escuchar gente. Si nos reconoció, listo. Ahora sí ya podemos retirar entonces. Lo que sería la pinza ahora vamos a ir acá donde es administrador de dispositivos para ver si es que nos ha reconocido el puerto entonces que en este caso sería Qualcomm, a ver vamos a esperar que cargue Muy rápido Acá le damos puertos con Y ahí lo tenemos gente, Qualcomm, USB, Loader Listo, ahora sí vamos a cerrar esto Y vamos a abrir Tech, el programita Que tenemos acá Vamos a que sí. Y vamos a esperar que se sí abra entonces gente Para hacer en lo que sería el FRP Ahí se nos está abriendo Hattage Tools. Vamos a esperar ahí Este programita es como un crack gente pero funciona Muy bien con el 17 2019 en este caso ahí vamos a esperar gente nada más que se nos cargue el contorno del programa para poder hacer el proceso cualquier duda me dejan en los comentarios yo le estar respondiendo como les vuelvo a repetir si hay algún error instala los drivers para que no tengas esos problemas y yo le voy a dejar el material pues ahí en la descripción gente vamos a cerrar esto ahí se nos va a abrir gente el programita entonces que sería el Bledge. listo ahí lo tenemos gente acá nos va a abrir una pantalla nos vamos a ir donde dice qualcomm acá vamos a refresh y ahí se nos encontró el puerto en este caso listo gente seleccionamos este puerto es el único y acá nos vamos a ver donde dice G7 2018 lo vamos a poner G7 2019 G7 prime 2019 y lo vamos en remover FRP listo, ahí lo va a dar un proceso acá nos dice ok FRP ok y todo listo gente eso sería todo entonces en cuanto al 17-2019 ahora si vamos a cerrar el programa y vamos a encender el teléfono listo gente, ya nos ha, ha encendido el teléfono lo que vamos a hacer es aceptar, dar siguiente y dar en omitir acá omitir, como tú puedes ver ya no te pide la cuenta de Google, ya hemos eliminado gente entonces es un método muy actual gente para que ustedes puedan eliminar la cuenta de Google de Huawei i7 2019 En este caso no hay ningún tipo de problema si es que tú tienes una computadora lo vas a hacer todo rápido y todo listo gente Listo acá ya se nos configura el dispositivo y lo que vamos a proceder es a colocar los respectivos tornillos y su tapa para que el cliente se vaya contento gente